Voy a dejar con ustedes a Jorge Polanco en este momento, eh, desde Costa Rica. Espero que tengan una muy feliz jornada y estamos conversando. Muchas gracias, Rinaldo, y muy buenos días a todos. Eh, aquí desde una fría y lluviosa Costa Rica, <risa> Ha amanecido un poco oscuro acá, pero bueno, este, debe ser reflejo del temblor que tuvieron anoche allá en Chile. <risa> eh, espero que todos estén con buena salud y con buen ánimo pandemia y después de todas las eventualidades este, que suceden en el mundo. Eh, quiero agradecer este, a la organización, principalmente a, bueno, a la red de universidades que nombró Rinaldo y en particular a la Universidad de Chile y a la Universidad Católica del Norte por la invitación para participar en, el, en la semana del acceso abierto, que realmente es una semana que comúnmente es muy activa y para mí es un placer siempre participar y colaborar con este pláticas, organizaciones de eventos, eh, con tal de compartir y democratizar un poco el tema del acceso abierto. Eh, gracias Bárbara, eh, Rinaldo, María y equipo por la invitación y el apoyo durante estas semanas. En mi presentación de hoy, que ya les comparto pantalla, eh, como bien mencionó Rinaldo, voy a hablar un poco del tema de bibliotecas y la democratización a través del acceso abierto. Tal vez voy a establecer un, un hecho que es muy común para cualquier persona que visita una biblioteca, que es este, la biblioteca como un factor de inclusión. Pero más el día de hoy y en estas épocas, eh, es muy particular el apoyo que tiene la biblioteca en cuanto a inclusión y equidad. Eh, y eh, no podía pensar en otro tema para esta semana, que no es eh, fortalecer el rol y el papel de la biblioteca, eh, en estos momentos de pandemia, voy a tocar mucho el tema de pandemia y, este, y el cómo es la biblioteca una fortaleza para el acceso abierto Bien, entonces si vemos un poco la agenda del día de hoy Voy a hablar de la labor social que tiene la biblioteca presencial o sea, la biblioteca física, el espacio de la biblioteca eh, la virtualidad en cuanto a la biblioteca, que voy a hablar un poco eh, con mis colegas sobre retos que tenemos en la biblioteca virtual, eh, el papel de la biblioteca junto con el acceso abierto y el, eh, el rol que ha asumido la biblioteca durante la pandemia. Muy bien, para cualquier persona que visita una biblioteca eh, física o que ha estado en algún momento en una biblioteca y ha utilizado sus servicios eh, es muy frecuente que se pueda notar que la biblioteca física reduce las brechas sociales. Bien, la biblioteca física ofrece un servicio eh, sin distinciones a su comunidad o a su público meta. Bien, eh, entonces eh, se ha visto cómo en las bibliotecas se dan diferentes tipos de servicios. Hablamos de desarrollo de capacidades, cursos, seminarios, talleres hacia la comunidad, a sus diferentes públicos, ¿verdad? A veces se enfocan también en adultos mayores, en niños, en escolares. Luego, eh, también acceso a tecnología, como la biblioteca es ese punto de acceso a muchas personas al Internet o a entender y conocer eh, el uso de una computadora, de un dispositivo tecnológico eh, y conectarse a la red de redes. También este, ofrece servicios a la comunidad, bueno, algunas bibliotecas inclusive pueden establecer servicios como estimulación temprana, actualización profesional, espacios para la organización comunal, que eso este, en ciertas comunidades es muy importante el rol y el papel que va teniendo la biblioteca al este, motivar y hacer dinámicas con la comunidad de usuarios que visitan la biblioteca acceso a culturas, exposiciones de arte, teatro, cuentacuentos, baile, inclusive algunos ligados con eh, desarrollo de capacidades, verdad, o de acompañamiento a personas, eh, promotor de buenas prácticas ambientales, encuentros y debates sociales, y bueno, más recientemente se ha visto el préstamo de las cosas o la biblioteca de las cosas, donde la biblioteca se vuelve eh, un lugar donde puedo ir a adquirir eh, prestado un implemento que necesito para algún trabajo particular, no sé, un, una cortadora de césped, un este, martillo, eh, cualquier implemento que necesite para este, hacer algún tipo de trabajo. ¿Bien? Entonces, ese tipo de cosas eh, que mencioné algunas de manera somera, pero estoy eh, seguro que hay más servicios que la biblioteca ofrece, eh, además del clásico préstamo documental, ¿cierto?, eh, que permite que eh, las precios se reduzcan, porque de cierta manera estamos ofreciendo, eh, en muchos casos, de manera gratuita, acceso a la comunidad a capacitación o a este, bienes que probablemente sea muy costoso adquirir y que, eh, bueno, y que la biblioteca determinó, que hay una necesidad. Y en este caso, eh, las personas bibliotecarias tienen un papel importante al eh, ser las que capturan esas necesidades informativas, formativas o recreativas. ¿eh? Entonces, el papel de bibliotecario es muy importante en la biblioteca física, ¿verdad? Evidentemente, en la biblioteca física, eh, su espacio no, no significa nada si no hay una persona que lidere ese espacio y que dé estas eh, esos, esos servicios a, hacia la comunidad. Pero, eh, ¿qué pasa con la biblioteca virtual? Okay? ¿Qué pasa en el momento en el que la biblioteca necesita entrar a Internet y ofrecer esos mismos bienes y servicios hacia la comunidad de usuarios? ¿ven? Okay? Y, y dejo la pregunta abierta para que ustedes se cuestionen eh, sobre qué de estas cosas que acabo de mencionar anteriormente se siguen dando bajo la virtualidad. Probablemente algunas sí y probablemente algunas eh, sea poco probable que se empiecen a dar de manera virtual. Entonces, la dinámica hacia la virtualidad cambia un poco el rol y el papel de la biblioteca. Y ese rol presenta retos que la biblioteca debe asumir a partir de eh, la virtualidad, y más cuando se hace una virtualidad extrema eh, y, e inminente, o bueno, no inminente, sino súbita, a cuando nos enfrentamos con la pandemia. Entonces, eh, ¿qué retos hay con la virtualidad? Bueno, está todo el tema de los derechos de autor. La semana pasada estuve invitado en la para un foro sobre bibliotecas y derechos de autor, y si se dan una vuelta por la grabación que quedó sobre ese evento, Exploto mucho el tema del derecho de autor eh, y las dudas que puede surgir en la comunidad bibliotecaria y en las bibliotecas a la hora de enfrentarse a la virtualidad o a los documentos online. Y es que hay este, un desconocimiento peligroso cuando un bibliotecario o un usuario de la biblioteca desconoce el tema de derecho de autor. Bien. Eh, por ejemplo, es muy común que las bibliotecas suscriban contratos con legislaciones en otros países porque estamos comprando un software que la legislación que está firmado con la legislación de cierto país o estamos suscribiendo una base de datos, eh, una base de libros o eh, de revistas eh, que tiene su casa en otro país y que tenemos que, firmar con las condiciones tenemos o no, ¿verdad? Eso depende mucho de las negociaciones que se hagan con las, eh, con las, las suscripciones, pero eh, a veces eh, se tiene que enfrentar a esto. Y hay que saber qué tan bien o qué tan mal puede ser firmar bajo las condiciones de otro país y qué contiene esos contratos. Además de que, eh, evidentemente, el tema de la preservación digital, de la preservación a largo plazo, se presenta como un reto en la biblioteca. Ya tal vez nosotros como bibliotecarios hemos eh, abordado bastante bien la preservación física, el tema de la conservación de los libros, la humedad y cualquier otro tema relacionado con este, mantener el estado físico del libro de una manera adecuada, pero ¿qué pasa cuando pasamos eso a la virtualidad? ¿Qué eh, no es tan sencillo como colgar en un servidor y ya decir que está preservado para siempre. Eh, existen herramientas estrategias adicionales que mejoran la sobrevivencia de los ítems en línea. Y esas estrategias de preservación a veces tienen que ser transnacionales, porque si vemos los principios de la preservación digital, cada nodo, bueno, se establecen al menos, eh, se solicitan al menos cinco no distribuidos en cierta cantidad de kilómetros uno del otro y con ciertas condiciones eh, que no afronten desastres naturales con facilidad. Entonces, en muchos de nuestros países nos corresponde inclusive salir de nuestras fronteras para hacer una preservación digital adecuada. Y para eso tenemos que hacer la firma de ciertos acuerdos eh, o convenios de preservación que puede significar un reto para muchas personas bibliotecarias el enfrentarse con estas eh, firmas y con, también con esta, toda esa estrategia de preservación digital. Luego está el uso, reproducción y distribución de las obras, muchas para preservación, si estamos hablando de un aspecto físico, pero también para el préstamo de esas obras y este, más que todo eh, pensando en un tema que voy a explotar mucho más adelante que es pandemia, cómo eh, la biblioteca física sigue estando en el mismo lugar, pero tal vez se ha vuelto inaccesible porque no, abierto, no ha abierto sus puertas hacia eh, los usuarios y cómo ahí hay muchísimo material que de repente se necesita eh, hoy en día este, para continuar con nuestras labores. Entonces, este, la distribución de obras puede significar también un reto en el tema de derechos de autor, si la digitalización o no y si la reproducción o no es una posibilidad dentro de nuestras legislaciones. Y bueno, también el desaprovechamiento de las obras en dominio público, que puede significar que hay muchísimas obras disponibles eh, en línea y que ya están abiertas al público y que simplemente por desconocimiento del tema de derechos de autor no sacamos provecho de esas obras eh, que podrían engrandar, eh, agrandar nuestra colección y este, ser, un, ser provechoso para los usuarios de la biblioteca. También el tema de derechos de autor, eh, la IFLA ha hecho algún señalamiento sobre la peligroso que puede ser la sobreprotección de las obras, que las obras simplemente no lleguen a la biblioteca o que sea muy difícil el préstamo de estas obras, eh, pensando en diferentes poblaciones eh, y también este, los abusos del costo del acceso a la información, en, mencionando un poco el tema de suscripciones, acceso a tecnología, y si ven el informe que realizó la referencia hace poco tiempo, eh, por ahí creo que queda el link, pueden ver el costo y la cantidad de dinero que paga la región latinoamericana por acceder a información, más que todo científica, pero este, todo el costo que significa ingresar a ciertas bases de datos. Y evidentemente tiene que ver mucho con el tema de derecho de autor, porque los dueños del de derecho de esas obras eh, son los que determinan el costo de esa obra, ¿bien? o por lo menos de los derechos eh, patrimoniales de la obra. Y finalmente, también otro de los retos que presenta la virtualidad a la biblioteca es el fraude académico, donde las personas bibliotecarias tienen que estar muy enteradas de cuando un libro o una revista eh, está haciendo fraude de alguna manera y hay que evitar que nuestros usuarios lean o intenten publicar en, estos, eh, en estas revistas o en estas editoriales, eh, así como no incluir en nuestras colecciones eh, revistas con estas características o libros con estas características así como estructuras alternas de publicación la autopublicación que se vuelve muy famosa en estos tiempos y que eh, probablemente muchos de los libros que se están teniendo por autopublicación no estén teniendo ISBN, no estén haciéndose el, el depósito de ley a nuestras debidas bibliotecas y eso también representa un peligro para el derecho de autor, para el este, para el tema de la sobreprotección de las obras y para nuestras bibliotecas que de cierta manera tienen que eh, con el presupuesto limitado eh, tratar de comprar obras para su comunidad y que bueno probablemente eh, al existir esas estructuras alternas sea más difícil la suscripción o la adquisición de ciertas obras. Entonces, la biblioteca presenta estos retos eh, y que la virtualidad también presenta estos retos. Y eh, uno de los aliados naturales de la biblioteca es el acceso abierto. Bien, porque cuando la población, no solo la biblioteca, tiene un acceso libre, gratuito y sin restricciones a cualquier contenido eh, la biblioteca puede dar soporte en la búsqueda de información y eh, el acceso se da totalmente natural. Bien. Más adelante contestaré una pregunta, si después en esta época virtual donde se da el acceso abierto y donde Google presenta el contenido prácticamente a nuestras manos, si sigue siendo o no importante la biblioteca. Yo creo que ya van viendo una respuesta, pero... Más adelante comentaré un poco más a detalle. Pero entonces la biblioteca es eh, el compañero y yo, eh, uno de los eh, hechos que voy a establecer en esta presentación es que es una de las eh, pilares del acceso abierto, es la biblioteca. Y si la biblioteca no existiera, el acceso abierto eh, no se podría desarrollar como se desarrolla actualmente. Entonces, si vemos a la IFLA, que es una de las principales eh, organizaciones o la organización mundial eh, que representa los intereses de las personas bibliotecarias, eh, ha hecho dos, bueno, una postura y una declaración. Eh, en el caso de la postura, eso fue en el año 2000, donde habla del tema de los derechos de autor y plantea muchos de estos eh, riesgos que puede significar la virtualidad para una biblioteca, ¿bien? Y ellos buscan y apelan por un derecho de autor equilibrado, que no haya una sobreprotección de las obras, por un lado, que pueda limitar el acceso a esas obras, pero tampoco que este, se elimine por completo y que se dé libertad total a cualquier persona al uso de las obras sin, este, sin ningún límite, Hay que hacer un uso equilibrado del derecho de autor. Y por el otro lado, tenemos la declaración de la IFLA sobre el acceso abierto, que se da años después, y eh, donde establece que este, la biblioteca debe buscar eh, ligarse con los principios del acceso abierto como una posibilidad para eh, y como una oportunidad para la biblioteca para poder este, tener documentación y divulgar documentación. De manera abierta eh, garantizando este, que nuestras comunidades, nuestros usuarios puedan tener acceso a todo contenido. Bien, eh, en estas declaraciones principalmente la IFLA hace eh, uno de sus establecimientos en la postura de derecho de autor, habla de la división entre los ricos y los pobres, entonces eh, cuando eh, la IFLA empieza a pensar en el año 2000 de qué va a suceder cuando la virtualidad lleve a que todos los libros, revistas y contenido estén digitales y cada vez se vea menos el físico eh, la biblioteca va a tener que acceder a esos contenidos de manera virtual y eh, de qué manera eh, la biblioteca va a tener acceso eh, que probablemente iba a ser un pago ¿verdad? entonces eh, la IFLA comenta de que probablemente lo que puede suceder es que solo aquellos que puedan pagar serán capaces de tomar ventaja de los beneficios de la sociedad de la información. Y bueno, ya estando, ya estando en el año 2020, eh, vemos cómo prácticamente ese hecho que la, o, o esa propuesta que la IFLA daba en aquel momento eh, se hizo una realidad y cómo hasta las universidades más poderosas del mundo eh, no están teniendo el dinero suficiente para pagar el acceso a las bases de datos, ¿bien? En el caso, en algunas, por lo menos de las five, de las editoriales, y esto lleva a una división, ¿verdad? Este, inclusive entre los ricos y los ricos, llamémoslo así, entre los más poderosos, <coughs> no es posible acceder a la información. Ahora la brecha con los pobres es aún mayor, ¿bien? Y con los que tienen menos posibilidades para acceder a este contenido. Entonces, este, la IFLA llama la atención sobre esto en el año 2000 y este, la declaración y luego se empiezan a hacer declaraciones eh, años posteriores porque ya se veía que este, el tema del acceso estaba siendo, se estaba volviendo difícil, ¿bien? se estaba volviendo costoso y estaba imposibilitando eh, la capacidad de las bibliotecas y de las personas para acceder al contenido. Además de que hay todo un tema en, el, en los derechos de autor, de que cuando todo se protege por todos los derechos reservados y hay que esperar hasta cierta cantidad de años después de la muerte del, del autor de la obra para poder acceder bajo dominio público y distribuir ese contenido. Eh, se vuelve muy difícil eh, circular obras para los que no tienen el interés de hacerlo así y por otro lado eh, para hacer obras que tal vez sean necesarias para eh, la democratización y desarrollo de las poblaciones. Entonces, la declaración de Budapest en el año 2002 es una de las principales declaraciones, es la principal declaración de acceso abierto porque es la que establece la necesidad y establece el término acceso abierto, ¿verdad? Lo define, a pesar de que tal vez en nuestra religión se venía trabajando de esa manera, eh, la declaración de UAPES lo establece como un término y establece eh, las propuestas de cómo se puede dar el acceso abierto, propuestas que aún son vigentes, ¿verdad? Además, 15, más de 15 años después todavía son vigentes. Y curiosamente la declaración de UAPES no sé si de toma a lo que la IFLA menciona menciona este pero hay una equiparación con lo que la IFLA propone y lo que la declaración de Budapest también termina estableciendo bien que cuando se retiran las barreras de acceso a la literatura estamos hablando de barreras económicas de derechos de autor de restricciones eh, esta literatura acelerará la investigación Enriquecerá la educación y compartirá el aprendizaje de los ricos con los pobres y el de los pobres con los ricos. Estamos haciendo inclusiva eh, y estamos, este, o, o, estamos dando inclusión y equidad a las personas para que cualquier persona, sin importar cuánto dinero tenga, pueda tener acceso a la literatura. Y este, busca que la humanidad eh, ingrese en una conversación intelectual común y en búsqueda de conocimiento de una manera fácil y accesible bien La declaración de Uvapé, yo la he mencionado, a mí me parece un poema de amor hacia la ciencia, y un poema de amor hacia este, el conocimiento, porque establece de una manera poética, por lo menos en los primeros párrafos, eh, la necesidad de que la literatura llegue a todas las personas, sin distinción. Y cuando la IFLA declara que se suma, al, al acceso abierto de sus principios se está sumando a esto a que la literatura el conocimiento eh, y todos los principios que hablamos anteriormente de la biblioteca física estén totalmente disponibles hacia los ricos hacia los pobres hacia cualquier raza hacia cualquier género hacia cualquier eh, persona en fin bien. pero el acceso abierto tiene un límite <risa> lo puse como límite pero en realidad es una característica este es el inicio de la aclaración de UAPES y este habla de una nueva tecnología y la nueva tecnología es el internet el acceso abierto tiene sus bases en el internet ¿Bien? entonces eh, cuando yo hablo de acceso abierto estoy hablando de documentación abierta en línea eh, puede ser que haya libros físicos que ya estén en dominio público y se puedan reproducir, se puedan fotocopiar, se puedan se puede hacer un uso adicional de la obra. este Pero eso no es bajo el concepto de acceso abierto, no lo es, sino más bien acceso abierto establece, se establece a partir del Internet. Entonces, como la distribución electrónica a partir de la red de redes, como menciona la declaración, este se busca que sea gratuita y sin restricciones. Yo creo que muchos se han topado cuando se quiere ingresar a un libro, en internet o a revistas, como tienen algún tipo de costo y eso pues para muchas personas puede ser accesible, pero para otros puede ser restrictivo, bien, más, más cuando hablamos de estudiantes y otras personas. Entonces, eh, es posible que haya ciertas restricciones que el acceso abierto busca combatir. Y en esto... Eh, voy a sumar el tema pandemia, porque el tema pandemia eh, hoy en día es un tema importante y es un tema que este, es lo que se está hablando hoy. Y prácticamente eh, todo lo anterior era una introducción para llegar al tema pandemia y su establecimiento con la biblioteca. Entonces, según la CEPAL, que lanzó un informe hace poco y que me encantó encontrarlo, eh, habla de algunos cambios en actividades dada la pandemia ¿verdad? entonces el teletrabajo a nivel mundial ha crecido exponencialmente eh, los viajes y el turismo se ha reducido muchísimo eh, y la educación en línea ha crecido también de una manera sustancial ¿okay? entonces eh, ¿por qué presento esto? bueno, porque eh, las bibliotecas como mencioné anteriormente eran esa fuente de Acceso a internet, de acceso a tecnología y más cuando se dan estos datos. Bien, por ejemplo, el informe menciona que las diferencias en la conectividad entre zonas urbanas y rurales son significativas y que, bueno, que tal vez en una región urbana el 67% de las personas tienen una conexión a internet en sus hogares, pero en zonas rurales solo el 23% de ellos tienen acceso a internet. Bien. Inclusive algunos países se menciona que más del 90% de los, hogares, de los hogares rurales no cuentan con conexión a internet. Eh, y ahí, bueno, aquí se establece, aquí se ve el gráfico donde se ven hogares sin conexión a internet, que son los que están en color rosa o lila, sí, rosa, puedo decir, y los de conexión a internet son azules, ¿bien? Que están prácticamente en la parte inferior del gráfico. Y está dividido por quintiles, que son los quintiles de acceso uh, económico, ¿verdad? El quintil 1 son las personas menos favorecidas y el quintil 5 son las más favorecidas. Y bueno, parece que Chile, Brasil y Costa Rica son los países que más este, equidad tienen en tema de conexión a internet. Sin embargo, aún así se ve eh, que no es el 100%, ¿verdad? Ni siquiera en el quintil más alto, el 100% de las personas tienen conexión a internet. Habría que ver si ahí hay algo de... Eh, por medio no sé este interés por tener esa conexión o no pero este sí que se ve también en algunos países eh, menos favorecidos en cuanto al acceso a internet y eso significa un riesgo para la sociedad bien porque en pandemia las eh, esas divisiones e inequidades que existen eh, sociales eh, se van a extender aún más cuando por ejemplo un hecho tan sencillo como tener una conexión a internet puede limitar tantísimo a las personas. Y bueno, y cuando hablamos de niños, que ya es este, un tema aún más frágil, vemos cómo eh, el acceso a internet, eh, igual por quintil de ingreso de los niños, este, o bueno, lo contrario, más bien, el gráfico lo que presenta es niños en hogares sin acceso a internet eh, hay países donde casi el 100% de los niños no tienen acceso a internet. Y cuando la pandemia limita el acceso a, la, a las escuelas o a la educación primaria, a los edificios, eh, la virtualidad es donde se presenta como la gran solución. Pero eh, nos, hay gráficos que nos están mostrando que esa gran solución eh, sigue teniendo... Eh, pero sigue presentando brechas y que hay una inequidad eh, o sí, una inequidad al acceso a Internet y al acceso a tecnología. Aquí solo, solo estoy hablando de una conexión estable a Internet. Después se tiene que valorar el tema del acceso a tecnología. Luego se tiene que valorar el acceso a una conexión decente a Internet que permita la educación y el trabajo. Y luego tenemos que ver el establecimiento de equipo tecnológico que permita también eh, acceso a el desarrollo de actividades. Entonces, hay retos que presenta la pandemia, ¿cierto? Hay, hay retos que la pandemia eh, nos trae. Eh, lo pongo primero, acceso a tecnología de todos los miembros de la familia, porque eh, es lamentable escuchar... Y a veces estamos muy sumergidos en nuestras eh, burbujas y no hablo de la burbuja social en la que tenemos que estar eh, cuidándonos entre nosotros por pandemia, sino esa burbuja de colegas y compañeros en donde tal vez no se presentan algunas dificultades económicas, pero cuando uno eh, sale a la calle y escucha lo que, las necesidades que hay en la población donde hay personas que han tenido que vender sus dispositivos tecnológicos para poder tener acceso a alimentación y, o, o donde tal vez el dinero que le das para un dispositivo tecnológico y tienen que decidir entre si es las cabezas de hogar quienes trabajan con ese dispositivo o si son los niños quienes llevan educación con ese único dispositivo. Sé que lo presento de una manera eh, trágica y fatalista, pero... Es una realidad que no podemos negar y que, de cierta manera, hay que eh, reconocer que existe y que tal vez nuestras democracias o nuestros eh, gobiernos eh, simplemente no están teniendo la capacidad para, eh, bueno, que evidentemente la pandemia ha llevado a una crisis mundial, pero eh, no, no hay una capacidad para afrontar, ¿bien?, y si antes esas eh, inequidades estaban presentes en nuestras sociedades, ahora la pandemia ha llevado a que la inequidad sea aún mayor y que la distinción entre ricos y pobres se haga aún más grande. Y también la pandemia ha llevado a que haya una necesidad de capacitación en capacidades digitales. ¿okay? Eh, eh, comúnmente en la biblioteca llegaban personas a... A entender cómo abrir un correo electrónico, cómo navegar a internet, cómo eh, o sea, las capacidades se brindaban desde la biblioteca. La biblioteca sigue brindando esas capacidades de manera virtual y cómo, cómo llegamos a que las personas que tal vez eh, tienen que aprender a ingresar a tecnología, ingresen para que se puedan conectar con la biblioteca virtual. Eso es todo un reto, es todo un reto en pandemia. Sí, sigue la necesidad de acceso a documentación, literatura y cultura, más que todo porque la salud mental es muy importante, eh, la necesidad de trabajo remoto y la necesidad de acceso a salud, ya sea presencial y virtual. Entonces, ¿qué papel juega la biblioteca ante esto? Y es que los retos de la biblioteca son justo los de la pandemia, ¿bien? Porque eventualmente la biblioteca podía apoyar a la población, con servicios o bienes que pudieran eh, ayudar a afrontar todos estos retos e inequidades que la sociedad eh, vive, bien, eh, acceso a tecnología, acceso a internet, eh, préstamo de cosas que podían, eh, no, no arreglar la situación porque siendo realistas no lo van a arreglar, pero sí por lo menos sostener un poco eh, para que la sociedad se pueda manejar de buena manera. Y la biblioteca presenta esos retos de pandemia, los asume, pero también asume el hecho de los recortes presupuestarios, la sobreprotección de los obras de autor, que eso debilita el presupuesto de la biblioteca, y la falta de profesionales y espacios adecuados, bien, espacios donde, eh, a ver, eh, las personas puedan asistir 24 horas a 24-7, a tener un espacio confortable de lectura, de trabajo de educación, eh, y tal vez nos está dando. Entonces, eh, aquí lo que quiero presentar es, y a, algo que quiero llamar la atención también, es la biblioteca como un espacio seguro en pandemia. Y he estado contactando con colegas sobre la apertura de las bibliotecas en pandemia, y en su mayoría he encontrado una respuesta negativa. En algunos países ya se empiezan a desarrollar protocolos eh, países europeos, en algunos eh, países ya se están dando aperturas de bibliotecas, pero en la región americana ha sido difícil encontrar ejemplos de bibliotecas que ya tengan protocolos y que ya estén ab abriendo, ¿verdad? A pesar de, por ejemplo, en Costa Rica ya los bares abrieron y eh, la biblioteca no. Bien, eh, el fútbol ya se está efectuando y se está jugando a nivel mundial, pero la biblioteca no. ¿Ok? Y entonces... ¿Qué es más importante? Y eso es lo que los gobiernos, eso es lo que hay que hacer entender a los gobiernos. Y en eso necesitamos bibliotecarios activos y sociedades activas en defensa de la cultura, en defensa de las bibliotecas, en defensa del presupuesto, porque eh, las bibliotecas son uno de los pilares para eh, solventar un poco la inequidad que vive nuestra sociedad actualmente. Entonces, eh, ¿por qué no abrir la biblioteca? ¿Por qué no ofrecer espacios, que la biblioteca sea un espacio seguro en pandemia donde cualquier persona puede llegar con el protocolo debido eh, y poder trabajar, poder tener acceso a tecnología, poder tener, tener acceso a educación y este, solventar un poco lo que la pandemia nos está dejando? Y no es que las bibliotecas no estén haciendo nada, simplemente lo pongo como un reto. Pero aquí voy a describir algunas acciones, ya para ir culminando. Eh, algunas acciones que están haciendo las bibliotecas alrededor del mundo. Y les juro que cuando leí las acciones que están haciendo las bibliotecas, se me hizo un nudo en la garganta de saber, eh, de saber las necesidades que tiene la sociedad actualmente, eh, lo, las dificultades que se están enfrentando a nivel mundial mundial. Eh, ...por la pandemia, tanto en temas de salud como en temas económicos, y cómo las bibliotecas son ese actor para ayudar siempre a las personas eh, sin importar el momento y eh, la condición. Entonces, por ejemplo, eh, la IFLA hizo una recopilación de acciones y habla de, por ejemplo, Reino Unido, donde muchos bibliotecarios han comenzado a trabajar en centros de contacto para personas aisladas y tratar de eh, mantener un contacto con el mundo exterior. En México, cómo los bibliotecarios han eh, mejorado la calidad de los artículos de Wikipedia sobre per personas pertenecientes a grupos subrepresentados. En Kansas, las bibliotecas han hecho préstamo de portátiles y acceso inalámbrico a internet de las bibliotecas para las personas sin techo. Eh, también vemos, por ejemplo, el Richland, donde... Este, se brinda recursos clave para las personas que pierden su empleo. También se da eh, comida para niños este, de parte de algunas bibliotecas este, y se entrega alimento también de algunas otras bibliotecas a personas vulnerables y personas sin hogar. También este, mascarillas, inclusive por aquí hay una que este, su buzón de devolución de libros lo utilizan para eh, mascarillas que ya no tienen uso o las reutilizar para personas que no tienen acceso a mascarillas eh, o la biblioteca siendo un espacio para el cuidado de, de hijos, de trabajadores esenciales eh, o como un centro de coordinación de emergencias o como este, una playa de estacionamiento para las personas que se vieron obligadas a vivir en sus vehículos. Okay, eh, no quiero llegar tampoco al, al, al amarillismo con esto o, a, o al sentimentalismo verdad de, de utilizar a las personas como... Pero este, la biblioteca, y lo que quería llegar con esto es que la biblioteca es ese actor que está ahí disponible para eh, las personas sin importar eh, la condición en la que están. Y más cuando hay... Una, y más cuando existe una sociedad que tiene una diferenciación tan grande entre ricos y pobres, la biblioteca está ahí para apoyar a esas personas que más lo necesitan siempre entonces, eh, la biblioteca tiene futuro ante la virtualización, que era la, la gran pregunta que, que tenía que contestar mi, mi presentación la biblioteca tiene más sentido en un mundo virtual por todo lo que acabo de mencionar ¿eh? El, la biblioteca eh, ante la los fake news, ante la sobrepoblación sobre o sobre eh, publicación de información en Internet y ante este, los diferentes eventos que suceden a nivel mundial, la biblioteca tiene mucho más sentido en el mundo virtual, dando acceso a las personas que menos tienen. Y todo el movimiento de ciencia abierta, principalmente acceso abierto, que es esta semana que estamos conversando, eh, en la que estamos conversando, eh, sería noticia en la biblioteca porque dado que el acceso abierto se da en un mundo virtual, la biblioteca es quien ofrece acceso a ese mundo virtual o es el intermediario a ese mundo virtual para las personas que más necesidades tienen. Entonces, el movimiento de acceso abierto tiene más sentido con la existencia de la biblioteca. Y eso es parte del establecimiento que quería dejar. Y quiero finalizar eh, con algo que tenemos en común eh, Chile y Costa Rica y que esta noticia es de anoche en Costa Rica eh, el temblor que sintieron en Chile anoche eh, nosotros lo sentimos pero en nuestros corazones eh, ya que el Congreso el Parlamento costarricense recortó 3.822 millones de colones a la partida del Ministerio de Cultura que prácticamente es una partida que va en conservación del patrimonio, museos, teatros, sistemas de bibliotecas, eh, cine, eh, música, cultura, representación de las personas jóvenes, entre otros. Y esos 3.822 millones son prácticamente 6 millones de dólares, más de 6 millones de dólares. Eh, busqué el hashtag no a los recortes en cultura y veo que Chile está viviendo una situación similar. Y es triste y para mí es muy triste porque eh, sabiendo y estableciendo todo lo anterior donde las bibliotecas son eh, un ente activo en pandemia y que puede solventar un poco la división entre clases, eh, entre, o sea, e e equilibrar un poco eh, a, este, las necesidades de la sociedad se les hace un recorte tan significativo, ¿verdad? Y en Costa Rica aún peor, porque también eh, se le recorta a la Comisión Nacional de Emergencias eh, en plena emergencia, ¿bien? que se está viviendo por la pandemia. Entonces, eh, quería cerrar mmm, con este mensaje. Eh, sé, sé, no me gusta cerrar con mensajes tristes, pero este, yo creo que es un llamado de atención para toda la, la comunidad de luchar... Por los derechos, de, por, por los presupuestos de las bibliotecas, eh, sabiendo que son ese actor tan importante en nuestras sociedades. ¿Bien? Entonces, eso es todo. Eh, Rinaldo, te devuelvo la palabra. Muchas gracias a todos por la, por la compañía. Muchas gracias, Jorge, por tu intervención. Antes de entalar un pequeño diálogo y recibir la, las preguntas que, que, que han surgido de ponencia. Eh, también, antes que se me olvide, porque yo soy una persona bastante olvidadiza, eh, agradecer a todo el equipo que está detrás de esta transmisión, a, a Francisco Lobos, a María Verónica Berenguela, que está en el tema del de Twitter, eh, Rafael, que está ahí atento, Rafael Peto, que está atento a, a las preguntas, y bueno, a Pedro, que también ha, ha gestionado el uso del Zoom y todo esto, eh, en la, para que esto sea posible sí eh, como tú decías jorge eh, no, no, no deja de ser triste la, la, la noticia con la que te que termina esta presentación eh, porque acá en chile básicamente hace un par de semanas también se se, se, se anunciaron recortes eh, para lo vinculado con las becas de, de, de los de la, de los estudios de posgrado que hay fuera del país y como que uno siempre tiende a pensar que se corta el, el como es el adagio, del, que se corta el hilo por lo más delgado, o sea, hay, hay una falta tal vez de visión de las autoridades, de, de la utilización de la infraestructura pública, en el sentido de que bibliotecas públicas y bibliotecas municipales hay a lo largo de, toda, de, de todas las naciones, o sea, en Costa Rica, en cada, cada ciudad, cada comuna debe tener o debería tener una biblioteca. Y claro, y un poco como obviado, como que es, es, sigue ese pensamiento súper antiguo de que en la biblioteca solamente hay libros, solamente se va a leer, y no, no, no, no se entiende que, que eso sigue siendo una parte importante, pero con todas la, la, las, nuevas, las ya nuevas tecnologías, que ya son viejas tecnologías, esto ha sido ya superado, o sea, que, que, que la biblioteca va, va mucho más allá. Eh, una de las preguntas, claro, yo veo en causa y entiendo súper bien lo que tú comentas, eh, pero aún todavía mmm, me gustaría compartir contigo cuál es el, también el rol de la biblioteca universitaria dentro de esto, porque claro, eh, la biblioteca universitaria está eh, inmersa dentro de una organización mayor, como la biblioteca pública, que tiene como, tal vez debería tener como primera misión esto. ¿Cuál es el aporte que podría hacer la biblioteca universitaria en tiempos de pandemia? Yo visualizo el facilitar el tema del, del, de los accesos abiertos, de mantener informada la comunidad de investigadores de dónde poder acceder a cierta información, ya que vimos que, que el acceso abierto, hasta los grandes consorcios que tienen todo cerrado, gran parte de sus contenidos cerrados, hablo de Science Direct, hablo de todo el consorcio de Elsevier y de todos estos eh, conglomerados, han tenido que verse en la, en la misión de abrir eh, los temas es más candente, porque si no se están develando como obstruccionistas frente a, a, al progreso eh, inmediato que necesita este tema. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Bien, sí. Eh, la biblioteca universitaria tiene un papel importante mucho en el tema de derechos de autor, como lo comenté anteriormente. Eh, es vital, ¿verdad? el entrenamiento. Las la bibliotecas universitarias tienen esas características es que están cerca de los académicos, cerca ...de profesores universitarios, de estudiantes universitarios. Principalmente los estudiantes universitarios van a tener mucha necesidad... ...de acceso y disponibilidad de contenido y de acompañamiento en esta época de pandemia. Pero también el desarrollo de capacidades para otros colegas eh, bibliotecarios... ...temas de derechos de autor, hacer ese vínculo con los profesionales de la universidad... Eh, ...en derechos de autor y que puedan eh, entrenar a otros bibliotecarios también. Porque, a ver, los préstamos tienen que seguir sucediendo... Y las poblaciones vulnerables tienen que tener acceso a esta documentación, sea física o sea virtual. Y tiene que llegar a el contenido a las personas. Entonces, eh, ¿puedo, como biblioteca, fotocopiar un capítulo, un libro y entregar a esa persona? Si sí, sí puedo o no puedo. Sé que en Chile tienen ciertas eh, normativas que permiten eh, digitalizar o entregar a estudiantes cuando están en su plan de estudio. Entonces, es, es parte de, lo, de las necesidades que se tienen. Pero también, por ejemplo, eh, pongo la Universidad de Costa Rica como un ejemplo vivo de eh, la universidad eh, la, la bibliotecas de la Universidad de Costa Rica se asocian con eh, la, eh, el gobierno, la, la administración de la universidad para entregar tecnología, en este caso tablets, para estudiantes que tienen necesidad de acceso a eh, internet, y de acceso a tecnología, entonces los estudiantes que más necesidad tienen en la universidad eh, reciben una tablet con un eh, chip telefónico con internet precargado y con una cuenta que paga la universidad, entonces eh, pues la biblioteca universitaria eh, tiene ese papel de nuevo de acercarnos a las poblaciones más vulnerables y en este caso estudiantes universitarios, pero también en colaborar con otros profesionales y otros colegas para este todo el tema de compartir y de dar acceso. Claro, justamente eh, yo, yo también opino que eh, es importante que es un buen tiempo para aprender y sacar lecciones en el sentido de que cuando estas empresas, estos consorcios, también sabiendo la situación económica mundial, eh, y no transan tampoco los valores que ellos tienen. O sea, ellos podrían aprovechar de mostrarse más empáticos con las instituciones de educación como las universidades y dar, eh, tal vez, no sé si facilidades de pago, pero poder comprender que sobre todo en, en las áreas como de América Latina, África, en, en los continentes más postergados, eh, esto ha impactado gravemente los presupuestos de las universidades y um, estas instituciones como que se niegan a, a transar o sea, a poder eh, eh, dar un poco de flexibilidad a quienes son sus su, su clientes que siempre ha, eh, han eh, sido parte de, de esto o sea, el Sevier, me imagino que, que debe ganar un montón de, un montón de dinero eh, lo que hace en, sí. en, en, en eh, Sudamérica y es el, el momento de, de que de una vez por todas también todo lo que es el el, eh, lo, los repositorios institucionales eh, y la yes. comunicación y la comunicación intrauniversitaria de el tener poder tener los, los preprints dentro de, de, de, del poder de, de las instituciones para poder dialogar con nuestros pares en el caso de, de que se dé un tema este de, de el, que no haya presupuesto el día de mañana para acceder a ciertos papers yes. eh, Así final, Bien, para, de, para comentar un poco sobre eso, este, y veo las preguntas que estaban surgiendo por sí, el chat sobre sí, sí, sí. suscribir, sobre seguir suscribiendo, si, o si nos vamos sobre recursos abiertos. Eh, bueno, eh, evidentemente en algún momento hay que pagar, ¿verdad? y alguien tiene que pagar. Y no puedo decirles, cancelen todo porque no es una estrategia saludable para una institución cancelar todo el acceso a su contenido y este, establecer unas búsquedas, ¿verdad?, si sí hay alternativas y si sí hay que revalorar las suscripciones, ¿verdad? Eh, esa clásica fórmula de eh, accedo a tantos recursos y, y lo calculo por 30 dólares cada uno y me sale un resultado maravilloso, no puede ser la fórmula para todo, ¿verdad? Hay que, hay que ser un poco más minuciosos a la hora de eh, querer, de, de sacar ese cálculo y de ver qué se está adquiriendo, porque también estamos eh, ante alternativas y herramientas que nos permiten acceso a muchos de estos documentos que están privados en muchos editoriales, como bien mencionó Rinaldo, algunos preprint o postprint que están disponibles de ese mismo documento o este o también este la promoción que se pueda dar para acceder y que consultar directamente al colega. Entonces sí. hay alternativas, hay posibilidades. Pero, Justamente yo no sé, Jorge, eh, por lo menos, eh, claro, lo que tú te refieres, claro, no, no estamos hablando acá de que se corte las suscripciones, no, no. sino de, de, de que haya un sentido y de, de una nueva idea de, de negociar eh, con ellos el tema de, de los recursos. Y yo no sé si cómo es en Costa Rica, pero que en Chile, eh, no sé si eh, durante los, eh, los 90 del siglo pasado... Eh, se tendió a la, a la compra consorciada de recursos, de bases de datos, uh -huh. eh, que vemos que en el día de hoy en realidad no ha sido un muy buen negocio, porque en realidad no puedes poner eh, eh, un paquete de datos eh, a, a, a instituciones que son súper diferentes una de otra, con, por ejemplo con carreras o con especialidades que, que tú estás pagando por un paquete, por ejemplo, y tú no tienes una escuela de medicina, y estás pagando por eh, un montón de recursos que, no, que no, son, no son de uso útil para tu institución. Eh, tal vez el volver a repensar y, y este, este tipo de, de, de, ¿cómo se llama?, de, de consorcios, tal vez hacerlo más afines a, a las propuestas de cada, de cada institución. Eh, ¿Te parece, eh, Jorge, eh, que empecemos a, a ver el tema de, de algunas de las consultas que ya están para que avancemos en, en esto y tampoco no usemos el tiempo ni el del la persona que, nos, claro. que nos, están, eh, nos están viendo. Nada más me voy a tomar un minuto, Rinaldo, para, para mencionar que eh, algo que debe cambiar y que ya este, esta semana de acceso abierto menciona es la manera en cómo se evalúan a los, a los docentes, a la, o sea, el, todo el tema de evaluación, porque de eso va a depender la forma en que se publica y la forma en que se adquiere contenido. Si eso no cambia, no va a cambiar eh, este, la manera, eh, o sea no va a cambiar la necesidad de acceder a ciertos contenidos. Y eso es muy importante que se tiene que dar. Y otra cosa eh, que recordé sobre la biblioteca universitaria es, eh, en Brasil, eh, son los universitarios quienes hacen los textos de educación primaria y secundaria, no se lo pagan una gran editorial. Entonces, es muy interesante cómo la biblioteca puede coordinar ese tipo de acciones eh, con el Ministerio de Educación para que se puedan dar y así también ir reduciendo un poco la brecha. Yeah. Bueno, justamente es un apunte y ya empezamos con la pregunta. disculpen. Sí. Eh, claro, justamente lo que tú dices es que también acá existe toda esa cultura de pensar de que todo lo queremos gratis o que las cosas gratis no, a veces no, no son buenas. Mm -hmm. eh, justamente... Eh, la, la, la evaluación de los investigadores que se premia por escribir en cierto tipo de revistas que por lo general están cooptadas por, por las grandes editoriales, es el momento también de, de, de, de que la institucionalidad entienda que no eh, una revista de, de de open access, de hacer acceso gratuito, es una revista de mala calidad, o sea, cumple con todo, tiene pares evaluadores, tiene procesos transparentes y un poco también mueve la, la mentalidad de, de, de, del Estado, en el este, en caso de Chile de ANIT, de que es tan válido escribir eh, una, Que una revista esté en, en Voz Como puede estar en DoA o en latintext ah, ¿Me entiendes? O sea, claro. es un poco liberado. Ya vamos a las preguntas en virtud del tiempo eh, Vamos eh, uh, Estoy viendo desde acá mi teléfono Por eso estoy, no estoy viendo la cámara sí, No hay problema uh, Ok Me dicen lo siguiente uh, Vamos a ver Dame Un segundo Ok, la primera, la primera pregunta eh, la, la, la realiza eh, por ahí, eh, no están en orden, pero la voy diciendo. Pedro Robles, que es nuestro director interino de biblioteca, hace la pregunta de cómo se podría preparar eh, al personal de la biblioteca para afrontar el reto de la, de, de la virtualidad. No sé si, me parece que ya más o menos respondiste, pero te la dejo ahí si quieres mm -hmm. redondear algo. Sí, este, bueno... Hay, hay, se necesita mucha capacitación, mucha capacitación. Yo lo que he visto en muchas de las bibliotecas de la región es que sus servicios virtuales dependen de los servicios que ofrezca eh, una editorial, tanto en, en acceso a documentación como en servicios. Y la biblioteca en sí eh, a veces se queda vacía, ¿verdad? No, no tenemos una biblioteca virtual si las grandes editoriales no ofrecen esos servicios. Entonces necesitamos más capacitación, más eh, personal, que de repente, en este momento de pandemia, el personal de circulación eh, está, está limitado. ¿no? El trabajo de ir a, a buscar libros, dar préstamo de libros eh, físicos, cambia por un, modelo, por un modelo virtual, pero que, que cambie de una manera eh, ordenada, que cambie de una manera en el que las personas que están haciendo esta virtualidad eh, puedan hacer un servicio que inclusive pueda transferirse a un servicio permanente y que las capacidades de la biblioteca en cuanto a servicios y sistemas eh, puedan ser totalmente virtuales, ¿verdad? Yo, yo no puedo dar la receta porque cada, cada biblioteca es, es, es particular claro. y tiene sus, sus, sus propias necesidades y su propio público, pero sí, sí, sí pienso eh, que, que, que puede ofrecerse capacitación y fortalecimiento de capacidades claro. para así afrontar y mantener esos servicios virtuales. Sí, mira, ot otra consulta que es un tema que es súper interesante que nosotros eh, en el tema de revista hemos tratado de, de abordar y que también dentro del proyecto que estamos ejecutando también está de la mano con eso es el tema de del, del todo el tema de la virtualidad, de biblioteca digital, eh, virtualización de servicios. ¿De qué manera eh, las personas que, que tienen eh, condiciones de, de de cómo se llama diferentes y que, que tienen algún problema de discapacidad pueden acceder a esto, es un tema que me parece que aún eh, no ha sido abordado, eh, el tema de un estudio un poco más profundo, uh -huh. eh, pero claro, cada uno ve más páginas eh, o sitios con, por ejemplo, eh, con, eh, con audio, y uh -huh. es un tema que me parece que también debe, debe empezar a, a trabajarse. La, la consulta, en, en, sí me fui por, por la rama, me aparezco uh -huh. a, a, a Paulsen, que es un periodista acá que siempre se da por la rama, eh, claro, ¿Qué deberíamos uh -huh. implementar las bibliotecas digitales para, para apuntar a aquello? Sí, bueno, es vital que el, las páginas que es la biblioteca presenta en línea cumplan las normativas internacionales para las personas con discapacidad. verdad Hay normas, hay certificaciones inclusive en las que se puede medir qué tan accesible en estos términos de personas con discapacidad eh, es, está el sitio para esa población o no. verdad Inclusive, este bueno, eh, Rinaldo y yo que trabajamos con revistas, trabajamos con los portales de revistas, eh, visualizar cómo esos portales, si tienen o no, la posibilidad de ser leídos por un lector tipo yo o por algún tipo de, de lector, si tienen la posibilidad de aumentar y bajar el tamaño de la letra, si tienen la posibilidad de hacer un alto contraste, ese tipo de servicios eh, son importantes, ¿verdad? Eh, la biblioteca física también tenía sus servicios, por ejemplo, eh, conozco de la biblioteca de, de mi institución, que tiene transcripción al este, a sistema braille también, impresiones en braille, que tienen, eh, ponen a bibliotecarios a grabar eh, libros. Audiolibros, claro. Entonces a, a, a, crean el audiolibro a partir de este, una narración de un bibliotecario o eh, una bibliotecaria. Entonces ese tipo de cosas son eh, importantes que hoy en día se sigan dando. Y el Tratado de Marrakech estableció una, un permiso para que personas de todo el mundo puedan eh, tomar el, el libro eh, o la revista y hacer esta transformación para poder llegar a esas poblaciones. Entonces, tenemos todo el derecho, tenemos toda la posibilidad y este, bueno, un micrófono está al alcance de casi todos a través de un celular, eh, hacer una grabación de un capítulo del libro o algo así, depende de tiempo, pero si tenemos el personal en biblioteca que puede hacer esto, puede ayudar muchísimo muchísimo a las personas que sí lo necesitan. Sí, mira, también eh, Pedro Pablo Cortés dice, sobre el tema del financiamiento, dice que sería ideal que existiera mucha más información en cuanto a la postulación de concursos fomentados desde los gobiernos en sitio web de forma ordenada y clara. Eh, ese es la, el comentario de él. Eh, claro, el, el tema es que me parece a mí que en este momento de pandemia, donde hablamos de recortes, el tema del financiamiento va a estar un poco eh, duro por un par de años, así y claro, y ahí, y, ahí se, y ahí se surge todo la, la, la, la, lo que hemos conversado el tema de repositorio, de depósito y el, del Open Access que debería en, en algún momento, no sé si paliar del todo, pero poder eh, ¿cómo se llama? subsanar alguna, alguna, alguna falencia. Sí, sí, sí, así es. Y, y bueno, eh, obviamente la transparencia siempre, siempre es importante. Eh, Sí, estoy de acuerdo contigo. La, las, los, lo que la biblioteca puede eh, poner a disposición y abierto y que esté accesible a todos, siempre va a ser mejor para solventar un poco el tema. Sí, eh, disculpa, Rafael, María Verónica, ustedes si quieren hacer algunas preguntas, porque me, me estoy un poco desordenado, si ustedes quieren, eh, eh, pueden tener el micrófono abierto creo, por favor, si tienen alguna otra consulta o duda para Jorge. Sí, exacto. Eh, solo comentar que en el chat eh, Gabriela Pradena nos comentaba también que las universidades u organizaciones pueden acceder a sus suscripciones en grupos cooperativos, que también eso es una idea para poder, eh, es una muy buena idea para poder enfrentar todo el tema de lo que eh, Jorge nos ha estado conversando hoy en día. Sí, así es. De hecho, en el estudio que mencioné de la referencia habla de los consorcios habla de qué tipo de consorcios hay, que comúnmente hay consorcios de gobierno central, de bibliotecas, de, perdón, de bibliotecas universitarias, eh, y ahí se toca mucho el tema de costos y qué se está negociando, ¿verdad? Entonces, este, a mí me parece vital es, este documento porque da pistas de cosas que sí se están negociando y cosas que no se están negociando. Y cómo en esta época donde el presupuesto es apretado y que va a hacerlo por probablemente los próximos 10 años, que es el pronóstico que, que deja la, la crisis de la pandemia. Este, el, la, a, a pesar de que el presupuesto es ajustado, eh, como bien dijo Rinaldo, los, los presupuestos que nos presentan las grandes editoriales más bien aumentan y ya, se está, ya anunciaron aumentos en algunas bases de datos. Entonces, este, nos queda eh, el acceso... Eh, perdón, perdí la idea, pero nos queda el acceso a este, el contenido de una manera abierta, es la, una de las posibilidades, y este, ante el presupuesto apretado, eh, ya, ya, eh, la referencia establece algunos acuerdos que la biblioteca puede tener adicionales con las, eh, organizaciones, con las editoriales. Entonces, por, por ponerles un pequeño ejemplo, los académicos pagan, o las universidades pagan al investigador por investigar, a la revista por publicar y a la revista por leer. O sea, se, hace, se está haciendo el triple pago. Y ese triple pago ya es conocido y ha sido publicado por, eh, por eh, periódicos y diarios y todo. Eh, porque no se negocia un paquete en el que no paguemos doble a la revista, sino paguemos una sola vez. Eh, paguemos tanto por el, los APCs, por la publicación, y paguemos por el acceso. Así si es que... Eh, la universidad así lo tiene a bien. ¿verdad? Obviamente, estoy hablando generalidades, ¿verdad? Puede ser que haya alguna biblioteca o universidad que diga que, que no paga APCs porque no tiene la posibilidad o porque no necesita, ¿verdad? No publican revistas donde se cobren APCs, entonces lo olvidamos y ya está. Pero en el caso de eh, universidades grandes y que acostumbran publicar con revistas con APC y que además acostumbran pagar ciertas revistas similares, porque no? Asociarlo, ¿verdad? Entonces, eh, a lo que me refería es que la referencia da muchas pistas, el informe de la referencia da muchas pistas de eh, algunas cosas que se están acordando y otras que no. Y eso puede ser parte de un estudio mayor que pueden hacer nuestras instituciones para así reducir el costo eh, de las suscripciones, volviendo al tema de las suscripciones, o eh, reorganizar el dinero y las estrategias de negociación, que eso es eh, una parte muy importante para que la sobrevivencia de nuestras bibliotecas, ¿verdad?, de, de mantener servicios estables y constantes. Sí, justo como, como lo dice Jorge, aparte del tema de, de, de la mantención, incluso subida de precios por parte de las editoriales, está el, el tema del factor de la moneda, o sea, el dólar es, en este momento está a niveles bastante altos, lo que también implica el tema de, de presupuesto. Eh, claro, el tema de, de, de asociarse es, es una manera súper interesante de, de hacer y claro, el tema de también, es un factor que siempre hemos, se conversa pero que en un momento eh, las instituciones deben tener resguardo en cuanto a, a comprobar eh, toda esta eh, información que es generada por las propias grandes editoriales sobre el uso de los recursos o sea, ellos eh, te entregan la estadística de lo que tú, en teoría tu institución usa, pero son muy pocas las instituciones que contrastan eso con la realidad, porque en realidad ellos pueden poner cualquier eh, cifra, porque lo que quieren es, es que tú sigas pagando por, eh, por lo que ellos tienen. ¿Me entienden? O sea, son cosas que se deberían, también son momentos de, de poder invertir en otras cosas tal vez para poder equilibrar y al día de mañana generar una economía real de escala. O sea, pagar realmente por lo que se usa y no pagar por lo que en realidad son los añadidos que te ponen en la bases de datos como para aumentar el volumen, pero que su utilidad en realidad no es tal. No sí. sé si hay alguna otra consulta por ahí. Sí, agregar que eh, hace unos minutos atrás Luis Gabriel nos había comentado si seguimos suscribiendo recursos, o nos vamos únicamente con recursos abiertos que Jorge ya había abordado el tema, y también eh, si vale la pena seguir suscribiendo. Sí, eso es, eso es total decisión de cada, cada institución, ¿verdad? Este, y depende mucho de la necesidad y de los campos que estudie en la universidad, ¿verdad? porque bueno, si es una universidad dedicada a ciertos campos, no sé, sociales, eh, probablemente la suscripción se vuelva un poco menos eh, requisito, puesto que ahí en Ciencias Sociales hay más contenido libre que tal vez, digamos, una, eh, una universidad que publique sobre ciencias básicas, ¿verdad? O que esté más orientada a las ciencias básicas. También depende, o sea, depende mucho del de objetivo de la universidad. Porque también si es una universidad tecnológica y está orientada a patentes, pues eh, requiere otras estrategias de, de, de inversión, ¿verdad? Entonces, la suscripción por defecto, así de que yo tengo que comprar cinco suscripciones al año, no la creo conveniente. Creo que hay que estudiarlo un poco más a profundidad y sacar ese análisis que Rinaldo nos dice, ¿verdad? De valorar realmente el uso que se está haciendo de los recursos. Y hay, hay propuestas interesantes en internet. He visto algunas que justo lo que Rinaldo menciona, de, de qué pasa si no suscribimos y pagamos por lo que usamos, nada más. Y lo que se pueda conseguir en abierto se consigue y lo demás se paga. ¿verdad? Las editoriales, o muchos van a decir que puede ser más costoso, eh, pero basta que no tengamos un estudio real con datos de nuestra institución, no vamos a poder saber si sí o si no es cierto. Bueno, creo que Rafael nos va a entregar la, la última pregunta eh, para, en virtud del tiempo, ya eh, luego de ella, eh, traer unas últimas palabras y, y terminar. Se vuelve a agradecer a todos los espectadores. Así que, Rafael, por favor. Eh, sí, acá surge la pregunta de, teniendo en cuenta el bajo porcentaje de personas con acceso a Internet en áreas rurales o vulnerables, ¿qué estrategias pueden implementar las bibliotecas digitales para llegar a esta población? Okay. este sí, es, es, es un tema complicado y sensible. Eh, yo creo que las bibliotecas, eh, tal vez no las virtuales, pero sí la biblioteca como institución, tiene que leerse con los gobiernos locales para de alguna manera ofrecer eh, en plazas, en, en las mismas bibliotecas, eh, en algún espacio, eh, lugares de acceso a Internet, ¿verdad? Entonces, eh, ya es cada vez más común encontrar en las plazas públicas acceso a, a Internet gratuito y abierto. Eh, pero bueno, que las personas puedan acercarse a la biblioteca siendo ese espacio seguro, ¿verdad? Con eh, lo que yo comentaba, un, un lugar donde usted pueda entrar y satisfacer sus necesidades virtuales eh, de una manera segura. Si ya estamos abriendo algunas cosas, ¿por qué no abrir? O sea, los restaurantes siguen funcionando yo puedo ir a cenar a algún lugar. ¿Por qué no puede ir a consumir en vez de alimentos, eh, documentos a una biblioteca? Y si se siguen los mismos protocolos, ¿verdad? No, no debería ser tan diferente. Y así podemos de alguna manera llegar a esas poblaciones que están siendo, siendo más vulnerables, ¿verdad? Espacios de trabajo seguros se necesitan. Y yo no imagino otro lugar eh, más idóneo que la biblioteca, eh, puesto que tiene todo servido, mesas, internet, documentación, ¿verdad? Es como el espacio ideal, pueden existir otros según las infraestructuras del país, pero la biblioteca siempre resalta por esa capacidad de poder llegar a esas poblaciones. Claro, justamente es, es un tema también, como, como dice bien Jorge, compartido, eh, el Estado debería dar la, garantizar eh, los accesos mínimos a la red, o sea, de que en, parte, en las partes rurales la conexión fuera tan buena como en la ciudad, o sea, que los accesos de red, de infraestructura tecnológica, fueran equiparados, que como, como me imagino que preguntaba eso, que hay una brecha entre campo, ciudad, entre periferia y, y, y, y, y barrios más acomodados, ¿Qué va en que van eso, que el tema de que no el, el origen debería ser una barrera para poder conectarte. Y claro, y el, el, rol de, el, el rol de la biblioteca, como, como dice Jorge, es, es facilitar y también ser un, un centro de que, que tenga potencia, las conexiones, o sea, tener mejor, que la biblioteca se destaque por tener mejores redes que por, ejemplo, que, tener, que, por ejemplo, que el wifi que está en la plaza, eso serían cosas como a, a futuro, o sea, pero claro, el, el tema a debatir, como dice Jorge, es, es cómo se vuelve a, a la biblioteca eh, Acá en Chile también se han abierto malls, se han abierto diferentes uh -huh. centros comerciales y, y es, es, es complicado porque también existe una subvalorización por claro. parte de, de, del Estado sobre el, el, el aporte de la biblioteca. Claro. Eh, yo no sé si hay una otra consulta, eh, Jorge. Te agradezco un montón tu, tu participación. Yo sé que es tiempo, eh, pero tenemos eh, el acceso abierto para las comunicaciones de aquí en más. Eh, sí. te, vuelvo a agradecer a todos quienes han hecho posible esto, a la Universidad de Chile, a la Universidad Central, a la Universidad de CEPA, a la Universidad de Valparaíso, eh, a toda la gente de la Universidad Católica del Norte, Jorge, a, a la Universidad también de Costa Rica, eh, por, por también, tal vez, facilitarnos tu tiempo, yo no sé si está, tal vez debería estar en, en, en producción. Y bueno, eso eh, les agradezco a todos. Eh, mañana eh, también eh, sigue, continúa la, la jornada con eh, la Universidad Central. Están los links ahí por, por eh, internet, en nuestro sitio de revistas eh, ucn.cl. También está el link para la charla de mañana. Eh, la, la grabación se va a compartir eh, apenas esté, la vamos a subir yo creo a un canal de YouTube y también la vamos a compartir en el sitio, así que no tengan temor de quedarse sin esta presentación. ¿Algunas palabras para cerrar, Jorge? No, nada más este, lo que quería llamar la atención con mi presentación y creo que espero que haya resultado, es que yo espero bibliotecarios activos eh, en, en, al, frente, en contra sus, eh, al frente con sus gobiernos, eh, para poder conseguir financiamiento para poder mejorar las estrategias de evaluación de las instituciones, para mejorar la manera en cómo se accede para exigir las aperturas de la biblioteca en realidad creo que son, es una necesidad eh, más ¿verdad? Eh, ya lo hemos hablado, el móvil está abierto las librerías donde se venden libros está abierto, pero la biblioteca donde se prestan libros no está abierta y eso es algo que hay que decirlo viva voz y que hay que eh, reclamarlo eh, evidentemente como bibliotecarios tenemos que poner nuestra parte, hacer los protocolos debidos, hacer lo que corresponde para las aperturas de las bibliotecas, que ya muchos países lo han hecho, y ya inclusive podemos seguir esos, esos, esos este, lineamientos. Pero este, entonces necesitamos eh, personas activas, porque las brechas continúan aumentando, y bueno, eso es mal para nuestra sociedad, para nuestra población y para nuestro público. -mente. Entonces, de nuevo agradecer hasta a la organización y quedo a, a disposición de todos pues, si, si quieren debatir o extender el tema de alguna manera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Jorge, muchas gracias a todos. Eh, esperamos que el próximo año eh, no sean otras instituciones para saber que esto se sigue difundiendo y mañana no se pierdan la, la ponencia de la Universidad Central a las 11 de la mañana y el viernes CEPAL. Hasta luego, muchas gracias y que tengan un, una feliz jornada de día miércoles.